de Mar del Plata provincia de Buenos Aires República Argentina se negó a declarar el policía detenido por el asesinato de Rafael González 21 agosto 2013 la fiscal Andrea Gómez dijo en Radio Brisas que ayer no declaró el teniente detenido Alberto Pucci, haciendo uso de su derecho de defensa y con asistencia de un abogado Además, hay otros dos detenidos que son Christian Sharkey, identificado por la esposa de la víctima fatal como quien ingresó a la vivienda y Maximiliano Maciel vecino del barrio Nueva Pompeya donde ocurrió el crimen. Según la fiscal la decisión del policía es comprensible porque recién ahora la defensa está teniendo acceso a las pruebas recolectadas en su contra. El crimen de Rafael González, de 82 años, ocurrió en su vivienda ubicada en Branson y Misiones. La investigación, está avanzada, indicó en cuanto a los vínculos entre Maciel y la víctima fatal Precisó que, González le alquilaba la casa a Maciel Y adelantó que, vamos a ver cuál era el movimiento de la familia respecto al manejo de dinero Hasta el momento confirmó que, no se sabe quién fue el que le disparó a González y agregó que la esposa de la víctima fatal fue quien identificó por dos veces a Charkey como quien ingresó a la casa y le puso los precintos a la señora.